La música, ¿verdad?, para empezar. ¿no? Casi me pongo a bailar mientras te recogían esto. Muchas gracias, Susana, y muchas gracias a SEAFI por permitir a Fidelity estar aquí un año más con todos vosotros para hablar de algo que, como decía al principio de, del evento, Susana, importante y con la que está cayendo, hablar de tecnología. ¿Quién se atreve a hablar de tecnología con la que está cayendo? Y es más, yo en la ponencia, el título de la ponencia comento que es ¿Se ha roto de verdad la burbuja tecnológica? Porque estamos viendo cómo las compañías del sector tecnológico, el índice general, está cayendo y es el que más está cayendo durante este año. ¿no? Y muchos se habrán preguntado esto. Lo bueno es que yo he estado recorriendo España y he estado visitando a mucha gente preguntándole esto. Oye, ¿tú realmente crees que se ha roto la burbuja tecnológica? Y para mi sorpresa, la realidad es que no, no. La, el común de los mortales, y todos decían que no, que no se había roto la burbuja tecnológica. Y es verdad, desde nuestro punto de vista no se ha roto esa burbuja tecnológica. Lo que ha pasado es que ante la situación macroeconómica que tenemos, una situación macroeconómica complicada, se está volviendo otra vez a la inversión tradicional. La inversión tradicional basada en buscar rentabilidad sobre capital invertido basada en buscar que las compañías realmente generen beneficios, generen ingresos y que sus valoraciones estén adecuadas a los ingresos que generan. Eso es lo que está pasando principalmente hoy en día en los mercados y también y sobre todo con el sector tecnológico. Sector tecnológico que, a pesar del excelente comportamiento que hemos tenido en los últimos años, siendo el sector favorito de todos los inversores, los peres en los picos máximos Apenas estaban en torno a los 25, 30 de medias que, en comparación con el crash de la burbuja tecnológica, porque eso sí fue un crash en el año 2001, tenían pérez en aquella época de 45 y 50. Por eso, desde un punto de vista de valoraciones, no estamos en aquella época que tan solo eran, solo eran palabras. Estamos en otra época diferente. Son hechos, son ingresos. Y hay compañías que, por valoraciones, realmente sí tienen buenos ingresos. Hablando de ingresos, nosotros lo que estamos haciendo es ver, y siempre lo hemos hecho en uno de los mayores fondos tecnológicos a nivel mundial, buscar valoraciones, buscar que efectivamente ese negocio, esa generación de ingresos, esa empresa realmente genere los ingresos que tienen que generar y sus, valores estén, sus valoraciones perdón, estén realmente diciendo o explicando esos ingresos. Nosotros hemos hecho un estudio de muchas de las empresas tecnológicas que a raíz de los años 2000 en adelante empezaron a crearse y son grandes ideas relacionadas con estudios de co-working, relacionadas con temas de, de habitaciones en pisos y comprar pisos, como puede ser Airbnb, etcétera, etcétera. Bueno, grandes empresas, grandes ideas. Grandes ideas que han tenido una capitalización bursátil muy importante y la siguen teniendo, con buenos ingresos a lo largo de los años. Pero había un gran pero y hay gran pero. ¿Cuál es? Que las pérdidas acumuladas eran muy grandes. Y a pesar de que tenían ingresos, el número de años para tratar de paliar y reducir esas pérdidas, estábamos hablando en algunos casos de 15 y 20 años. Eso, desde el punto de vista de la inversión y actualmente en el escenario macroeconómico en el que nos encontramos, eso no es viable. Eso es lo que el inversor hoy en día está dejando de lado y quiere dejar de lado. Es más, si nos atenemos al famoso índice de Goldman Sachs en los cuales son las empresas tecnológicas no rentables o sin beneficios, ese índice eclosionó en el año 2020 relacionado con el tema de la pandemia y del estar trabajando desde casa y, sin embargo, ya en el segundo trimestre del año pasado, cuando ya se hablaba de una vuelta a la normalidad financiera, ese índice fue el primero que cayó, antes incluso que las FAN. Y desde un punto de vista de las rentabilidades, ha sido una rentabilidad muchísimo peor que la del sector tecnológico. Porque, insisto, el mercado está volviendo a buscar otra vez lo que normalmente se tiene que buscar en los mercados financieros, rentabilidad sobre el capital invertido. Y es más, nosotros decimos que no estamos ante el final de la burbuja tecnológica porque, al contrario, Creemos que estamos ante una nueva edad de oro del sector tecnológico. Y todo esto viene definido por una nueva tecnología que se llama 5G. Ese 5G que es la gran autopista que va a permitir ese Big Data funcionar como dicen que va a funcionar, que va a permitir a las criptomonedas y al blockchain realmente ejecutarse y realizar todos sus objetivos como dicen que va a ser. Esa autopista se llama 5G. Un 5G que, lo que va a tener con respecto al 4G es que es 20 veces más rápida, 10 veces mayor capacidad de almacenaje, tiene 20 veces mayor eficiencia desde el punto de vista de costes y, por último y no menos importante, es 100 veces más eficiente desde el punto de vista energético. Y apenas estamos empezando con el 5G. Muchos de vosotros seguramente tengáis en vuestros teléfonos móviles 5G. Yo a mí me dieron uno hace poco y de repente en Madrid pone 5G. ¿Pero realmente el 5G se está ejecutando como tal? No, todavía no. Yo no veo ninguna diferencia con respecto al 4G que tenía anteriormente. ¿Y por qué es esto? Porque el 5G requiere de una inversión muy importante de infraestructuras. Por eso, desde nuestro punto de vista, creemos que estamos tan solo en el inicio de esta nueva edad dorada del sector tecnológico, cuya autopista principal es el 5G y que va a generar que el resto de grandes tecnologías que estamos hablando hoy en día se puedan materializar. Curiosamente, el 5G en el año 2016 apenas existía. En el año 2020 estamos hablando de una cuota apenas en la población adulta, de penetración de en torno al 3-4%. Ericsson estima que para el año 2024 habrá más de 5.400 millones de aplicaciones relacionadas con el 5G y que más del 46% de los teléfonos móviles que se vendan en el mercado sean con tecnología 5G. Insisto, apenas estamos empezando. ¿Qué utilidades o dónde vemos realmente que no solo el 5G, sino también la nueva tecnología pueda avanzar? ¿Y dónde estamos desde Fidelity buscando esas oportunidades en el sector tecnológico? Teniendo como principal de inversión lo que les comentaba antes, rentabilidad sobre el capital invertido. Y lo primero, vamos a ver qué impacto puede tener esto en los consumidores. Venimos de una pandemia en la cual nos hemos quedado en casa. En esa pandemia hemos aprendido dos cosas principales, que somos grandes compradores online y que somos seriadictos. Al menos eso es, el, eso es en mi caso. ¿Qué origina esto? El incremento del comercio online es algo que no va a poder parar. Al contrario, hemos vuelto a la normalidad y, sin embargo, cada dos por tres estamos viendo paquetitos de Amazon, etcétera, en nuestra casa. Porque eso es algo a lo cual nos hemos habituado. Todo el tema relacionado con las plataformas digitales. Netflix, Disney, Apple TV, etcétera, etcétera. Las inversiones que van a hacer esas grandes plataformas digitales para incrementar su ocio, para incrementar su contenido y hacer que haya más suscriptores de aquí a de apenas tan, tan solo cinco años. Estamos hablando de tasas de crecimiento en esas inversiones del 10 y 15%. Es ahí lo que va a tener un gran impacto en el consumidor. Que vamos a poder ver... Más series, yo no sé si de mejor calidad, pero al menos, al menos vamos a tener más contenidos. Se está hablando mucho del tema del metaverso. Del metaverso. Yo apenas hace seis meses sabía que, era el, sabía que era el metaverso. Yo el metacarpio, el metatarso, pero no el metaverso. Pues bien, esa gran palabra que significa el metaverso no son solo para los juegos online y los juegos poniéndose uno las gafas, es para más cosas y los subsectores dentro del sector tecnológico que se van a beneficiar del tema del metaverso, va a originar que para el año 2030 el tamaño estimado del mercado del metaverso sea de 700.000 millones de dólares, cuando actualmente no llegan a los 100.000 millones de dólares. Fijaros cómo en tan solo, en menos de 10 años, el mercado y el tamaño se va a multiplicar por más de siete veces. Y cuando hablo de metaverso hablo también de subsectores, Actualmente, los que más oportunidad de negocio tienen son todo el tema relacionado con el hardware. Y después vendrá el software y vendrán las aplicaciones. Es ahí donde nosotros vemos un gran impacto en todo lo relacionado con el metaverso. Pero actualmente, donde sí lo podemos ver, es en los videojuegos. Es ahí donde realmente estamos viendo que efectivamente eso del metaverso existe. Y si no, que se lo digan a Netflix. Perdón, a Netflix no... Ah, se me ha olvidado el, el juego este que juega. Mi hijo juega cada dos por tres. Le estoy regañando cada dos por tres. Bueno, se me ha olvidado. Bueno, los famosos... El Fortnite, correcto. O sea, cómo se nota que tu hijo también juega. El Fortnite. ¿De acuerdo? Hoy en día se estima que de aquí en los próximos cinco años el crecimiento del mercado de los juegos online sea de tasas de en torno al 10% anuales. Y hay una buena nueva para nosotros, los padres. La buena nueva es que el sonido va a funcionar pero la siguiente buena nueva es que por fin no vamos a tener que estar comprando todos los años el Xbox. ¿Por qué? Porque en ese incremento de en torno al 9-10% de incrementos anuales en los juegos online, el principal beneficiado va a ser el juego online en los móviles. Nuestros hijos, incluso muchos de nosotros, cada vez más estamos jugando online. Es ahí donde vamos a ver cada vez más el impacto relacionado con el tema del 5G y el beneficio que van a tener muchas de esas compañías. Pero no solo hablamos de impacto en los consumidores, hablamos de impacto en las empresas. Se ha hablado antes de todo el tema de la gestión de datos, del tema del blockchain, de la inteligencia artificial, de la realidad aumentada. La inteligencia artificial está creciendo en las empresas para poder aprender de los consumidores y poder hacer que esos consumidores puedan cada vez Estar más a gusto en esas empresas. De hecho, nosotros en una encuesta que hemos hecho a 843 empresas en el año 2020 y en el año 2021, nos comentaban que iban a utilizar cada vez más la inteligencia artificial. ¿Y para qué? Para crear una mejor experiencia para sus clientes. Para retener a esos clientes y que esos clientes fuesen futuros vendedores de sus propios negocios. Porque el boca a boca, hoy en día, a pesar de la tecnología, sigue siendo una herramienta fundamental. Y no solo desde el punto de vista de impacto en negocios, en el, en el tratar de mejorar el, el uso de los consumidores y el bienestar de los consumidores, sino también desde el punto de vista energético, se estima que con el 5G lo que seremos y lo que haremos es reducir el coste energético. La cadena de evolución de coste energético del 2G al 3G y al 4G ha sido una evolución ascendente. Sin embargo, se estima que con la implementación del 5G esa cadena ascendente esa curva ascendente empiece a caer. ¿Y por qué? Muy sencillo, lo que les comentaba anteriormente. La necesidad de inversión en infraestructuras que se necesita para la implementación del 5G van a hacer que esas infraestructuras sean nuevas, sean eficientes y la tecnología que va a desarrollar el 5G haga que realmente tengamos mayor eficiencia energética, no solo en nuestros móviles, no solo en nuestros eh, tablets, sino también en otras variedades de utensilios que hacemos en el día a día. Por eso, la inversión que tienen que hacer hoy en día los países para poder desarrollar el 5 g ¿eh? es una de las inversiones más importantes. Yo creo que la inversión es el tema del sonido, pero bueno, ahí lo dejo. Inversiones a nivel gubernamental. Se estima que en Estados Unidos, tan solo en este año, se han invertido las grandes compañías de medios y de tecnológicos más de 100.000 millones en banda media y banda ancha para poder utilizar el 5G. Desde el año 2021 al año 2025, el número de usuarios en el año 2025 de, 3G, de 5G perdón, en Estados Unidos era del 13%. Se estima que en el 2025 sea del 65%. Si tú quieres ser eficiente desde el punto de vista tecnológico en 5G, necesitas infraestructuras. ¿Saben quién es realmente quien lo ha conseguido o quién se ha dado cuenta que lo tiene que hacer? China. China, que ha tenido confianado a gran parte de la población derivada del COVID. Lo único que no ha parado han sido la construcción de torres y de estaciones relacionadas con el 5G. Es una marcha de construcción de torres de 5G mayor que cualquier parte del mundo para realmente que esa tecnología 5G pueda ser utilizada no solo por los usuarios y, los, y las personas de, de China, sino también por esas grandes empresas. Con todo esto, quiero concluir, ahora que me faltan 23 segundos, dándoles esa oportunidad a abrirse más a la tecnología a pesar de Steve Jobs decía que hay que inventar el mañana en vez de preocuparse de lo que va a ocurrir o ha ocurrido ya. Los mercados han caído sí, el sector tecnológico ha caído sí, pero el sector tecnológico hay compañías que generan ingresos con valoraciones atractivas con un potencial a futuro derivado de esta nueva Europa relacionadas con el 5G. También es verdad que el mismo Steve Jobs decía que daría cualquier tipo de tecnología que él hubiese inventado por estar una tarde a solas con Sócrates. Porque como han dicho en los paneles anteriores, la tecnología sin el ser humano no es nadie. Muchas gracias.